Como parte del plan de movilización que encabeza la ADP en demanda de un conjunto de reivindicaciones, profesores marcharon este viernes hasta la Regional de Educación, donde entregaron un documento. No se trata aquí de hacer discursos largos en este momento, porque conocemos muy bien cómo están nuestras escuelas y cómo está amenazada la carrera docente en esta gestión represiva, autoritaria, antimaestro y maestra, y en esta llamada revolución educativa que constituye una verdadera mentira, una inventiva de burócratas que le pintan a este país de que todo está bien en la escuela dominicana. Es por ello, compañeros y compañeras, que procederemos en este momento a el comité municipal subir a la dirección regional para entregar el documento con todas nuestras demandas en lo que tiene que ver con los centros educativos, con la transferencia de los fondos que no llegan a las escuelas, con lo que tiene que ver con los incentivos, con el retroactivo, con todas las demandas del magisterio y de la comunidad educativa en estos precisos momentos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.